on basa kaisa sa andi ndo chishiniwai ini nyinyi ndo nakunibi nanakasin tayo ton dios nganitana kuya sinaa nyakachi sa nita. tayo shishi sitabashi asin bitin tayo durata sa inishiniji kachi ton Dios tanti ton dios yo siniyo kundibi nya datoña yo shindo viti, no está kundi viña, tasa, Takisha kivi, Nya kundi vinti, nya yo, ta candi sando, kui, ta Takishinon dios, no di kai shindo dii ni vi, na na ni vi, na noi, Nyake na sa, con na tandi ni vi, na na kín koni nya na Dios, ta tatí ba si, ta jesús si ina. Tón ta Jesús, kára, diñita, si kókwi Tasa, ni Ta sa, ta kononi naka ká, nyanti ini inira, dasa kisinya, ni mara, ta Shina Shika Shira. Nyandishanda. Kain Shindo Biti Dini Indo. Kuta tasikokwina ji. Tashira ji Ndani bi, Nasai Nishini ji, Kashira, Shina. Tana Shika Shira, Nakotona Notana. Tashani sinina, Yukuta Taka, Ta Jesus, tanyi Tashika, Shin ta Jesus. Taku Takibini ini ta Jesus. Shinira. Yo ya tira, sinta Jesús. Tata Simón Pedro, ni si nota no yo, ni andacatora, ta, ta Jesús. Yucuta, Takara. sha. Taza, ta yo, ni cocora, ta no ta ta ta ta, ta ta ta, tan no Jesús. Ta Jesus, ni andacatonara, cachira sa. Yucuta, tacaun sha, tata, cachira. Tanda cuinta Jesús, ni cara. Cura ta, Tatashin daa sitabaa niachintashin yoo kachita Jesus. Tatashin daa sitabaa tatashira niya. Daa tahudas iskaryote taku sa iata simon. Daa tahudas na kiira sitabaa yo. tashishira niya. Ta sa shantikong niman di no nani satanas ni kiwi niya inira. Tatashus nika arashira. Waaa! Kama ka sandibio chinyo ni chika inyun ke Shin ta shira Nando shishi no mesa Onbasa, basa Kunda inina Dachu nika ata Jesús Sa Shintahudas, hudas judas Saachi ta judas chino diso chinyo Shin ni un Nya satana Nya Sabana Shani sinina Dita Jesús cara, Shinta Judas Nyakon Orasatara Nyakon Ningona Sha Viko Pasqua Ankara Shinta Judas Nyatashira Lo Si Un Da Shishita Judas nya Nyatashita Jesús Ndara taquera kuara, Kwara Ke Ta Sha Nyonikuna Tonyo Kanya Sha daisha. Shanda chino ta Jesús no na cantisanya. Tandi que ta Judas cuara que ta Jesús. Shina nindo shira, Kashirasa. Vitin, kasandi vi niña ba acano ta yo nibi kasakano na ji ta chino si cona toji Dios Tanyiki basa kasakano na Dios ta chino sikona niya to'o ra saa niya ba'a no yo niya kasantibi. Si Niti sa siya ba'a niya kasantibi biti ji'i chino sikoy niya to'o dios ta mi dios chino sikona niya to'o ji'i ta yachini di dios, sa tando sa yami sa lo'o puti ki'vi yo ka'ishindo ta biti datong ishindo Data yo toon, Nya na, no, No na kutiyo, Kiwi ni kain Nandukundo ji i, Ta no koin. Sa kachishina, Ta ni ki wa sa, bitin ta Tabitin, Datonishindo, Shanda inondo, Nindaji sa, Nya kachi sa, nindo, Conitando, Niki Banda ta ki vini Shinindo sacu ki vini nindo, conitando, Tandisha, kibini inindo nindo, shinitando, Tashaña yo, di ni bi, kundainina, dindo kuni, na candisha yi tandi condo yi, cachita Jesús, Shina. Ta Jesús, da tora, dita Pedro caara unijichi, yo ni ara. tata simo Pedro, ni en ta Jesús, tata, michi Ta ta cuin tate Jesús, nikara vitin, un kivi shin, no coni. tasa tandi ni ya ni kivi. tasa kuchinon kon no coni. cachita Jesús. tata Pedro, nikara Kachirasa. Tata, nachun gibi kun bitin. Chiji, sayo tibai, da kibi, no. Kachita Pedro, Shinta Jesús. Tanda quinta Jesús, nikara Shinta Pedro. Andisa, kia sayo tibon kibion, noi. Nyandisa anda, kain sin un bitin. Tao taaka, kanandusuche enyo bitin. Tasha ni un nijichi nikaun, sin ibi. Ni aún vas a ni un GI, cachita Jesús, sinta Pedro.